Es una actividad que ya es tradicional en la sede Chillán y, en la, y también en la, en la sede Concepción. Y el objetivo fundamental es dejar constancia ante la comunidad académica interna y por supuesto ante el mundo que rodea a nuestros deportistas. Dejar constancia de los esfuerzos eh, y de los éxitos y los logros que nuestros estudiantes en sus actividades deportivas realizan. Este trabajo comenzó hace varios años, muy tímidamente, se ha ido fortaleciendo año a año, hemos tenido el invalorable apoyo de las autoridades universitarias todo ello entonces nos ha permitido desarrollar y potenciar el departamento de tal suerte que hoy día pudimos eh, aproximadamente premiar o destacar a 50 deportistas de nuestra sede universitaria de las diferentes carreras Desde primero básico que juego un deporte y ya más adelante lo fui reforzando con distintos entrenadores empezamos a jugar más fuerte, entonces es un estilo de vida ya es una oportunidad súper buena que me da la universidad para comenzar a jugar en una nueva etapa. Entonces, cómo complementarlo y hacer esto un poco más fácil con un equipo que es como una familia que me hace sentir como en casa acá. Es un orgullo porque marca un, un hito dentro de mi carrera deportiva porque ya llevo tres años jugando acá por la universidad, hasta hace mi tercer año por la universidad ...pero previamente jugué en el colegio... ...entonces marca un, un hito importante en mí... ...por lo menos en el ámbito deportivo... ...y agradezco a la Universidad Vivo... ...por darme el, las puertas para poder practicar este deporte. Pertenezco a la rama de montaña... ...hace aproximadamente unos tres años... estaba como en segundo año de universidad... ...y se dio la oportunidad para ingresar a esta rama... ...y desde ese momento que estoy participando... ...me tomó de sorpresa cuando me dijeron... Eh, ha sido seleccionado como deportista destacado... ...por tu participación, tu entrega... ...con la rama y por la preocupación también... Con mis compañeros y también con mi profesora hay una buena relación de confianza, etc. Muy, muy agradecida de la universidad y, de, y del profesor Roa, en este caso, que es mi entrenador, y de las personas también que yo igual entreno por ti, entonces agradecida también de ellos que nos entregan las instancias para uno mejor, para poder mejorar y eso. Me sorprendió harto, me sentí emocionado, sentía la presión de la gente en mí y fue una experiencia muy grata. Haber recibido este premio que nunca lo esperé y eh, eso me siento contento. Yo conocí el rugby como cuando estaba en segundo medio y por lo mismo me metí a esta U porque venía a entrenar acá y era como lo más familiar. Entonces empecé a indagar de qué carrera habían acá y preferí la U por el deporte. Me sentí igual, nunca había tenido un premio por, por ser deportista, así que igual primera vez y me siento como bacán de realizar mis mi sueños deportivos en la universidad.